Y vamos a iniciar con esto que es eh, un reportaje que hizo un periodista de aquí de San Francisco de Macorís destacado y nosotros lo tenemos aquí en este estudio con un gran placer y con un gran honor recibo aquí en este programa a Arismendi la Antigua. Bienvenido Arismendi. Eh, gracias Villa, gracias créeme que el placer es mío compartir en este espacio Tan joven por primera vez, señor, y sí. la primera vez que está aquí en el programa de Sosobroso. Eh, nada, me siento agradecido, créame de verdad, de estar aquí y ya presentándole este reportaje, La Otra Cara de Rabo Chivo. Fue, hay que decir que ha sido un trabajo que la empresa, eh, el grupo Telenor y Producción, ha querido... Eh, confió en nosotros para que hiciéramos este trabajo, dado a que del sector San Martín o Rabo de Chivo, como popularmente se le conoce, todo el mundo habla siempre de lo negativo, pero ¿qué pasa en eh, nosotros que conocemos? ¿Qué pasa con ese sector? En mi caso, yo nací en la frontera Dominique, como yo digo, la frontera Rabo de Chivo-La Javiela, sí. en eh, la cabeza del puente, entonces... Eh, yo conozco mucha gente de rabochivo, O sea, y cuando yo escucho a la persona Hablar de esa manera, yo digo Es que ese no es el rabochivo real O sea, sí. no es Lo que lo que predomina en rabochivo, Sí, ciertamente un, un sector que se ha visto manchado Con mucha sangre, muchos hechos violentos Pero ese mismo sector eh, Ha sido cuna de grandes talentos Como lo, lo, lo digo en el reportaje Y en todas las áreas, señores Óyeme, área médica área del derecho, eh, músico, hay que decirlo así, un saludo a los muchachos de Rabo Chivo que están haciendo buena música, Marlon Eminente, que es de Rabo sí. Chivo, Adrián Acodión, en fin, Rabo Chivo, señores, es una cuna de talento, sin embargo, eh, ha salido solo lo malo, entonces por eso nosotros quisimos destacar eh, las grandes personalidades que son hijos de este sector eh, San Martín o Rabo de Chivo, como le conoce. Y me gustaría, eh, si Máster, si tenemos el reportaje, vamos a verlo para eh, que, que y esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. Adelante. Bueno, ahí vieron el reportaje de Arimendi la otra cara de Rabo Chivo, lo que la gente eh, casi no conoce, los personajes, pintores, ¿Sí? la, la, la persona que han llegado a un nivel tanto por ejemplo vimos en la, en la sala capitular, ¿cómo que se llama? La, la sala, que, sala capitular, capital, la sala capitular, la liga, verdad, y, y empresarios y políticos, empresarios, político, ajá, y, y personajes sí. como Chía también, que mucha gente lo conoce, pelotero como Kelvin Gutiérrez también, que, que juega a grande liga y hay otros más que son de ahí del área que no han llegado todavía pero están también en el transcurso. Y también en el, el mundo urbano, que no sé por qué no no bajaste también a entrevistar a Mr. Dionis, y tú no, sales. Y ay, aquí ay. A la, la, la, la música también es algo con positivo. pero del mundo urbano, eh, por asunto de copyright, okay. no, no pudo ser posible hacerlo. Pero so, realmente, travestí, la, la, la idea eh, estaba dentro. Ya. ya. Eh, no, pues felicidades a Arismendi, ¿verdad? Un trabajazo que hiciste allá junto con el equipo de Telenor. En es, para mostrar lo mejor que tiene un sector tan popular, tan conocido y de mucha historia, como es el sector San Martín en Rabo de Chivo, que últimamente, y es verdad, ha, estado, ha, sido, ha sido escenario de, de, de conflictos y de hechos muy tristes que han enlutado a la sociedad franco-macorizana, pero esto no significa que el barrio sea eh, un lugar peligroso o un lugar difícil, sino que es un sector que tiene historia, es un sector que tiene... Eh, tradición, que, y de ahí han salido muchas personalidades, mucha gente buena, eh, que han aportado a este municipio de San Francisco de y que ha puesto a San Francisco bien en alto, eh, no solo aquí claro, a nivel local, pero también a nivel nacional e internacional, así que Arimendi de verdad, un gran trabajo que hiciste, hay que felicitarte por ese trabajo que hiciste ahí, y eh, destacar que Telenor, esto pues por supuesto, es parte de la contribución que está haciendo Telenor para San Francisco de Macorís y por la memoria histórica también de este pueblo, eh, la memoria reciente. Así que pues eh, excelente el trabajo y como siempre decirle a, a la gente que pueden ver este contenido, este material a través de el YouTube de Telenor y también por el Facebook de Telenor, pero ahí en el YouTube de Telenor usted lo puede encontrar. Quiero recibir ya ahora aquí que se integra a este set del programa más duro, al más duro de la animación urbana aquí, a nivel regional, ya local, no, porque regional. Néstor Flow, papá Tarima. Saludos, saludos y buenas tardes. Me está limitando Villalona, regional. <risa> mm. No, eh, me está limitando. Esto es a nivel nacional e internacional. Eh, no, me siento bueno. orgulloso y, y me debo felicitar a nuestro amigo y hermano Arismendi la Antigua por gran reportaje junto a Telenor, eh, para que la gente la mano vea en los titulares. Eh, cosas negativas del de sector San Martín, Rabo Echivo. Uh -huh. No soy de allá, pero te gozo de una gran amistad junto con Rabo Echivo y, y muchas personas de la Javiela que colignan, hacen frontera. Y qué bueno que se destaque esto, que faltó muchas cosas, pero por cuestiones de <risa> <risa> <risa> las redes sociales que están delicadas, <risa> sí. no se pueden hacer. Pero esto es Rabo y Chivo donde hay mucha gente seria, no tanto lo negativo. No hay, eh, Está bien que haya personas malas o personas de que no, ha, no, encontrado, en se que no uh -huh. ha encontrado su dirección. Eh, a, a eso llamo a las personas que están descarriadas, que no ha encontrado su norte. Y esperemos <risa> esperemos que esto le eh, recapacite. Si usted quiere salir en ese reportaje, usted de eh, la mala vida, usted debe aportar mal a su sector. Raúl Chivo, el sector San Martín, eh, goza de unas personalidades, tanto como ahí vimos a vimos a Keuri, que es un político que salió de ahí, también Kelvin Gutiérrez, que es un grande liga, que salió de rabo Chivo. es decir, que si usted se daña es porque usted quiere, usted no puede echarle la culpa a nadie, haga como la tiburona de Samaná que se quedó callada, porque sabe que el error fue de ella. ¿Eh? Y, y eso también, no tanto en grave Chivo, esperemos que nuestro hermano Arismendi siga a los otros sectores también sí. que son calientes. Sí, la, la idea es esa. Por ejemplo, ten, ten, tenemos en Carpeta hacer varios trabajos de eh, sectores eh, tradicionales de aquí de San Francisco, de Macorís estamos pensando ya en los próximos días estaremos reuniéndonos junto al equipo de producción del Grupo Telenor para ver cuáles serán los sectores eh, que le gustaría y a, a ustedes también a las personas que claro. puede, puede, pueden escribirnos a través de las redes y decir eh, qué sector le gustaría que se destaque eh, el lado positivo, no solo de San Francisco, sino de toda la región. También de que, que tienen un concepto errado de muchos claro. sectores de San Francisco por ejemplo doctor, hay varios claro, sí. Valle, Los rieles, Valle los rieles sí, los sí, rieles los, sí. los espino eh, los los también los, los Jardines. mira a mí me gustaría eh, voy a dar un sector de la zona norte Cuesta Blanca también eh, la, allá no. arriba sí hay sitio picante sí <ríe> me, me gustaría que, que tomen de iniciativa también Víctor Valle que Vistervalle Valle es un barrio que tiene muchos barrios Adentro. Sí. Sus sectores sectores tiene, va. Tiene uno, eh, Mire, Gregorio Luperón es casi de tamaño de William Mies, Mamá, eh, Mamá Tingó Vitalinda Vitabella todos Entonces son muchos sectores Manhattan eh, Que ahí también la gente Tiene un concepto errado que da más delincuencia Y hay muchas cosas que destacar eh, no, en Vista Valle hay muchas cosas positivas mucha cosa también positiva. Yo conocí eso en cuanto a así el live Que hay mucha gente buena Muchos mucho jóvenes, Emprendedores jóvenes, hay en Valle Y esperemos que Arimena y la Antigua por allá con con todo el equipo de Telenor. Qué gran trabajo este en destacar lo positivos de estos barrios, hermano mío. Te veo lindo, tú tienes dinero, ¿ya verdad? A... <risa> no eh, todavía. Eh, te veo bien. Es un tipo que está de caché. El que habla con ese saco hasta ahora es porque tiene, claro. ¿no? Y, y un Y un bien bien social. No, la gente de altura se toma los bienes sociales a partir de las 5 de la tarde. No, y viene Tran Ah, ah, ah, ah, ah, ah oye. Oh, yeah. Ya te tú sabes. Ya. Es una guillada hoy, tranquilo. A nivel, sí, hermano. Que, un placer. Sabes que te admiro mucho y, igual, igual. y es bueno que sigan haciendo este tipo de trabajo. Esperemos que la familia lo, lo, lo entrevisten también de, de los rieles. ¿Cómo te a ti la calle?